Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista desde El Atelier. En esta oportunidad tenemos a Raúl Lavado Verdú, un gran amigo eh, que vive actualmente en España, pero nos hemos conocido acá en Buenos Aires, en mi tierra, y ahora está trabajando en Madrid como colorista. Es un colorista que tiene muchos años de experiencia y ha tocado diferentes mercados. Le ha tocado hacer desde televisión a publicidad a largometrajes, así que también tiene experiencia en diferentes aplicaciones y bueno, con esta breve presentación voy a ti, Raulito, a ver, ¿qué nos cuentas de tu vida? ¿Cómo empezaste en esto? ¿De dónde sos exactamente? ¿Y, y, y cómo se te dio por meterte en el cine? Bueno, primero que todo te quiero agradecer y primero saludo a todo el mundo, ¿qué tal que nos está viendo? Gracias por ver este, este documento y agradecerte a ti, Eddie, por, por invitarme a esta charla, entrevista, ya sabes que a donde me llames tú, yo siempre acudo este, y respondiendo a tu pregunta, así haciendo un, un breve resumen, porque ya he hecho unas presentaciones y no quiero aburrir mucho a la gente. Yo soy de Barcelona, nací en el 81, por ahí. En el, por ahí no, en el 81, literalmente en el 81. Es lo que te contaron. En una de esas no naciste en el 81, Raúl. <risa> Más cara de viejo tengo. <risa> Estoy estropeado. este y, y nada, y, y yo me formé estudiando como, como montajista, estudié cine también. De más pequeñito también, eso de muy chico, estudiaba bellas artes, hacía pintura. Ah, qué sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Mis padres eran así, han sido siempre medio, medio hippies y siempre me han intentado tirar para el lado de las artes, ¿no? De qué alguna bien. forma... Pero yo creo que es muy, muy vocacional, ya es como... Está dentro digamos, no hacía falta que me empujaran ellos, que ya, ya me movía yo para, para ese lado de forma natural. ¿no? Eh, luego estuve trabajando mucho tiempo en Barcelona como, como editor y en una, en una compañía eh, que era, era, era chiquita, éramos un, unas 15, 20 personas, y ahí ocupé el cargo de, de coordinador de postproducción. ¿Empezaste como coordinador? Empecé como editor y ah, luego migré a, a coordinador de, de post. Una de las, en mi caso, peores decisiones que tomé, porque estaba... No, no sé... Eh, lo, no lo digo, eh, lo digo en plan chiste, porque lo pasé muy bien, pero yo soy un animal de máquinas, de, de estar con la imagen, de, de no de tanto de Excel, planilla, organización, ¿no? Soy un tipo que está más volcado o que le sale más fácil de forma natural eh, tirarse a, a, lo, a lo creativo, ¿no? Al inventar algo, al crear algo, ya sea desde, desde el montaje, ya sea desde, desde el color, ¿no? Incluso también he hecho mis pinitos como compositor, aunque no soy compositor en ningún caso. No, pero, pero tocaste, tocaste algo. Sí, sí, sí. Algo de After Effects, alguna cosita de Nuke, alguna cosita de Fusion, eh, creo que es... Eh, no, no, no recomendable, sino que hay que tener, un, un aunque sea un pequeño conocimiento, ¿no? de, de, de, porque así sabes lo que, lo que puedes pedir a tus colegas de compo, cómo tienes que pedirlo y dónde lo pueden encontrar en el caso de que ellos sean unos grandes artistas eh, de efectos visuales, pero no tengan un, un conocimiento tan fuerte, por ejemplo, de color management, ¿no? Ver cómo poder eh, interactuar con ellos y que todo sea más fácil. ¿no? Bueno. Y bueno, eh, luego esa, esa empresa cerró y me tomé un break a, a Brasil. Me, me fui de, de vacaciones y ahí conocí a, a la que es mi, mi pareja, que era argentina. Y entonces eh, España está en una crisis bastante, bastante heavy, ¿no? No qué no trabajo ni del bueno ni del malo. Y, bueno, pues nos vamos a probar a Argentina. Y allí, bueno, después de, de un, pues, ocho años, eh, bueno, ahí conocí a mi querido amigo Eddie Walger, ¿no? Trabajé en una compañía que se llamaba, que se llamaba, ¿no?, que se llama nonstop Y hacíamos mu mucho contenido para, sobre todo para Disney, ¿no? Hacíamos muchas series para... Ajá. Pues, soy Violeta, Soy Luna, yo no me acuerdo ni cómo se llaman, perdón ya, a long time ago... Eh, y aparte, muchísimas más cosas, ¿no? Eh, o sea, series. mucha televisión. Sí, mucha tele. Sobre, sí, sobre todo formatos largos, ¿no? Long Conform. No, no hacíamos publicidad, era algo extraordinario de que un director interno había hecho una publicidad y la traía y cosas así, si no nos dedicábamos más bien todo a Long Conform, ¿no? Eran sobre todo series, series, series y series, ¿no? Para plataformas como Disney, como digo. OTTs, Amazon, Netflix, eh, etcétera. Lo que sí que caía eh, de vez en cuando eran, era, era cine, eran películas. ¿Y qué, qué, qué pelis te tocaron colorear? Eh, o sea, entraste como colorista en Non-Stop. Sí, en Non-Stop eh, tuve la suerte de conocer a Cecilia Domínguez, que aquí, de aquí le mando un beso que me parece que ya no se dedica a lo nuestro, que se dedica a otra cosa, eso no importa, pero me la quería saludar. Eh, estaba necesitando un, un colorista, un Resolve colorist, y nada, hice la entrevista y al día siguiente, o sea, fue fantástico porque fue todo muy rápido. Creo que quedamos encantados los dos, con, yo con sus proyectos, y ellos con, con mis skills, digamos, ¿no? Y fue una entrevista muy, muy, muy placentera, muy suave. Y si no fue a la semana, a las dos semanas ya estaba trabajando. Me incorporé a trabajar, ¿no? Este, y ahí, pelis, hicimos una, una con Herbie Kate, de, de Las Man. Hicimos una con Natalia Lebreiro también y Diego Torres, en Reloca. Hicimos uno también con, con Rafael Stregerwood. Perdón si digo mal el apellido. Rafael, no me mates, perdón. Eh, estuvo muy bien. Y, y unas cuantas series también que ahora... Claro, no, me, no, no, me, no me puedo acordar porque hicimos bastante, bastantes cosas, ¿no? Y, y yo tengo una memoria de desastre que no me acuerdo ni de los contenidos que veo, que son muchos. Y recomiéndame una serie, pues hostia, pues me pillas y, y, y, no, y no me acuerdo, ¿no? Claro. Es... Eh, me imagino que ahí tuviste, digamos, un fogoneo importante con muchos fotógrafos de diferentes escuelas porque... Eh, el colorista tiene una relación muy estrecha con el fotógrafo en algún momento, también con el director, depende cómo sea el proyecto y cómo esté dirigido, no, no, no. y tenés que hacer buenas migas con el fotógrafo. ¿no? Aquí, ¿Cómo, cómo estableces vos la relación con el fotógrafo? ¿Cuándo sentís que tenés más o menos libertad creativa para aportar? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería el trabajo ideal para un colorista? Digamos? ¿Cuál sería la situación ideal para, para hacer color? Sí, a ver, para mí, lo, lo ideal... Eh, eso es una preferencia personal, ¿no? A mí lo que me gusta es que me entreguen el, el proyecto, hacer el, el conform, ya sea yo, un asistente o, o lo que fuera, ¿no? hacer el conform de, del, del contenido. Y a mí me gusta siempre intentar hacer una propuesta, ¿no? O sea, lo primero que hago siempre es eh, organizar el material, clasificarlo todo absolutamente por escenas, con códigos de colores, por metadato, por... Hay que ser muy ordenado, yo soy muy, muy disciplinado en eso porque luego me ahorra muchísimo trabajo a posteriori, tanto para volver atrás como para, como para ir para adelante. Y en el mejor de los escenarios a mí me gusta tener una propuesta, so, so, al menos tener un match de toda la película, ¿no? Antes de sentarme... Para, para empezar te miras la peli y haces la continuidad, ¿no? Exactamente, hago todo match de toda la, de todo el, la peli. Y ahí ya sí que es el escenario perfecto para que venga el director de fotografía, ¿no? Y ahí sí si en conjunto, eh, yo soy un tipo muy, muy, muy espontáneo, no, no tengo ningún truco ni ningún método, ¿no? Para, o para intentar caer bien ni nada. Eh, simplemente las cosas, yo espero que fluyan, sobre todo proponiendo, ¿no? Y, y basándome en, hostia, esto me recuerda a tal, esta, esta, me recuerda a esta escena de esta peli, o de esta serie, que es chulo llevarlo por aquí o que y una vez hecho el match, yo tengo mi propuesta ¿no? ya eh, en otro layer, o en otro, en otro node, ¿no? a, a posteriori, y si gusta, trabajamos en base a esa propuesta. O sea, y si que no... perdón por interrumpirte, sí. pero... O sea, el fotógrafo seguramente viene con alguna referencia, o con su propia propuesta, o con alguna luz que, que le gusta, o, o una corrección de, de color hecha en Photoshop a veces, ¿viste? vienen sí, con cualquier sí, sí. ensayo, que te decir uh -huh. a vos de referencia. Pero, ¿vos ves esa referencia y trabajás en función de eso o directamente haces una versión totalmente libre? Eh, me, parece, me parecería una, una falta de respeto por mi parte no revisar esa documentación, por lo tanto, sí que lo hago, reviso esos documentos, pero también me ha pasado, sobre todo en publicidad, más que, más que en cine o en, o en series, que, claro, eh, graban en un interior de un supermercado y quieren que se vea como Blade Runner, ¿no? O sea, mi referencia es esta, ¿no? Y, wow, es como un poco complejo maridar ¿no? la referencia con, lo que, con el shot, ¿no? Y, y por claro, lo tanto. Quiero, quiero una pizza de fideos, ¿no? Una cosa así. <risa> exactamente, exactamente. Me ha pasado muchas veces, ¿eh? Me ha pasado muchas veces. ¿eh? Y yo creo que todos los colegas estamos de acuerdo que pasa muchísimo, ¿no? Quiero que se vea así y claro, está viviendo el tomate y como quieres que sea, como el club del Fight Club, ¿no? O como había una escena de Bill Fincher bien oscura con la lata de tomate, ¿no? Como está complicadillo, ¿no? Y como te decía, sí, sí, sí, sí reviso esa documentación, pero eh, yo casi siempre trabajo en Scene Referred y yo ya tengo los colores que se pusieron en escena, los faroles que se pusieron en escena. E intento, primero, respetar lo que hay ahí, ¿no? Y mi trabajo consiste en, en potenciarlo, no inventarme yo los colores o, o hacer girar por tierra tanto el trabajo de arte como de fotografía, claro. eh, etcétera, ¿no? O maquillajes, etcétera. Luego, si en algún momento particular quieren virar el, el hue de, de, de alguna luz, porque lo que fuera, eso sí que ya entiendo que es responsabilidad del director de fotografía. Yo eso no lo por, por, por, por modo propio no lo voy a hacer. Entonces, tu propuesta, digamos, es como una especie de, de, de paso adicional a la propuesta que ya viene en la foto, que la haces de manera libre, aún mirando las referencias, y decís, bueno, acá, acá está, digamos, mi aporte, ¿no? Como que presenta tu aporte, a ver si gusta o no gusta. Y en general, ¿cómo te va con eso? Pues la verdad que, por suerte, muy bien. La verdad que, por suerte, muy bien. En el proyecto que estoy ahora, que es una serie para la televisión española, eh, que se llama Cuéntame cómo pasó, que es bastante, bastante conocida, yo estoy haciendo la 21 temporada, imagínate, es una, una leyenda viviente de serie. Es, es de Truman Show, más o menos, es la vida entera de una familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, y, y bueno, al, al principio, cuando nos conocimos con los, los directores de fotografía, ellos tenían un método que... <coughs> Eh, al colorista le traían un, una serie de lookup tables, ¿no? En, en, en unos cubos para que ese fuera el, el, el punto de partida y tenían un pipeline de color un poco eh, mejorable, para mí mejorable. Entonces, yo hablé con ellos, les, les, dije que, les dije que me parecía bien el, el, el tema de los lookup tables, pero que a mí me iban a servir de referencia visual. Claro. Que yo iba a trabajar en ese Referred, y que yo lo iba a tomar como referencia visual, yo los iba a importar al proyecto como, como eh, stills y los iba a poder comparar, etcétera, y sacar eh, por qué camino querían en paleta y tal, pero que yo iba a trabajar en Sin Refer y les pareció bien. Vamos a explicar un poco lo que es Sin Refer para, para los que están iniciándose en esto y están viendo una entrevista con un colorista que, que ya maneja esos términos y tal vez hay muchos que no entendan. Eh, por un lado tenemos la, la luz que emite el, un display, que puede ser un monitor, un proyector, y por el otro lado la luz que puede capturar y transformar en voltaje una cámara. Entonces, Los datos que se capturan se pueden procesar en un entorno matemático adentro de la computadora o bien procesar lo, algo previamente convertido y listo para ser emitido por un display. Entonces existen maneras de trabajar con archivos que son display refer, referidos al, al voltaje que va a generar el, el televisor o el proyector para emitir luz, o bien manipular todo el rango dinámico original de la cámara y el espacio nativo de la cámara, y colorear en, en, en un espacio, de, puede ser el espacio nativo de la cámara o un espacio intermedio muy grande como ACES o como IGAMUT, ¿no? porque vemos que tiene un baseline de atrás y ya vamos a hablar de eso. Eh, entonces, las correcciones de color se hacen sobre el total del material. Eh, sobre el total del rango dinámico y la colorimetría del material original. De tal manera de que después se pueda convertir la salida a di diferentes displays y permitir entregables distintos. ¿no? Bueno, quería, quería aclarar eso nomás, Raúl. Fantástico. Te, te explicas también que yo me, me quedo embobado. <ríe> y puedes hablar tú solo, yo miro, ¿eh? o sea que no, no, no, no. <risa> Perdón, tu experiencia es tu experiencia, yo no puedo hablar de tu experiencia como profesional. Bueno, entonces, eh, pactamos que les parecía bien. Eh, yo ya desde el primer episodio lo, lo, lo hicimos así, con, con los dos directores de fotografía, que la serie tiene dos directores de fotografía, que son Tote Trenas, a la que le mando un abrazo, y a Miguel Ángel Mora también, desde aquí. Y la verdad que gustó mucho. Eh, Sí, sí, sí, sí, sí. Y aceptaron eh, totalmente, ¿no? estuvieron encantados con llevar ese, ese método. Y además eh, a ellos les, les ahorré bastante trabajo ¿no? en la preocupación de hacer un color on set, etcétera. Están ya más preocupados solo de su fotografía, de su iluminación, dejando un poquito más de lado lo que el color final, porque se iba a hacer aquí el color final, ¿no? O sea que... Parecería que la producción antes tenía un método de trabajo donde había un colorista on set que tenía mucha responsabilidad porque le estaba dando el esti la estilización a la imagen sí. y era complicado. hacer En set es mucho más complicado hacer color que, que en un sí. entorno referenciado. ¿no? Raúl ahora está dentro de una sala donde se le ve ahí muy cómodo con con un mobiliario adecuado y con un entorno de iluminación que siempre es constante. En un rodaje, claro, tenés un monitor que se va moviendo en un interior en un exterior y aunque lo trates de tapar con, con un gaseo o con lo que sea, es una locura trabajar así, es muy difícil. No, no es una locura, es más difícil, ¿no? Es muy complicado. Eh, así que decidieron entonces pasar la responsabilidad del color de nuevo a postproducción, confiando en tu criterio y... Y preocupándose, enfocándose en lo que es la, la producción, ¿no? Sí, exactamente. Yo llegué muy, muy a este proyecto, llegué muy sobre la hora. A mí, en lo personal, me hubiera gustado ser un poquito, haber diseñado un pipeline más, más una estructura más basada en CDLs, pero aquí, imagínate, llevan, llevan 20 años haciendo esta serie, tienen sus métodos y también me parecía un poco un poco arrogante, un poco obstinado, llegar yo ya no, cam intentar cambiarlo todo, ¿no? Y ah, oye, no, no. mira, yo creo que como lo estamos haciendo funciona muy bien, ¿no? Porque pues yo, contentos. Que... Yo, yo veo que el resultado es muy bueno y seguramente deben estar contentos con el resultado. Sí, la verdad que, que sí. Yo creo que estamos... Se ve muy, muy, muy bonita la serie. No, no, no voy a entrar en, en, en comparaciones, ¿no? Porque no, sí. no me parece justo ni sano pero se ve muy cinematográfica, muy, tiene, tiene como una calidad visual interesante. Sí, sí, sí, creo que hemos, estamos, estamos donde los, los directores de fotografía querían estar, y claro. eso es lo que para mí es importante. ¿no? Volviendo eh. al tema del sin referred, eh, seguramente sí. hubo un momento bisagra para vos en donde descubriste que era el sin referred, porque en general muchos coloristas que venían de un telecine, por ejemplo, lo que hacían era pasar el fílmico a, a un video que puede ser SD601 o HD709, que son espacios de color determinados y que son display refer, esos espacios. Cuando vos corregís color dentro del 709, ya estás trabajando con la colorimetría que utiliza el monitor. Entonces, seguramente en, en tu, tu trabajo profesional descubriste algo que te hizo razonar diferente. Eh, sí, eso ya hace bastante, bastante, bastante tiempo. Y yo descubrí, ¿no? El, el trabajar sin refer, la administración de color, con la versión 0.7 de, de ACES. Que si, que, si no recuerdo mal, eh, no existía ni AP1, ¿no? Me parece que era todo AP0 y que trabajó muchísimos problemas. que lo, Y luego fue cuando sacaron AP1, ¿no? Ese fue sí. mi momento. Mi Tenía avisado. otra de RRT y tenía un, un Prefer Color Reproduction. Exactamente. O sea, una manera de reproducir color eh, que imitaba mucho el fílmico. ¿no? A, ¿no? Estaba a, basado con en. Con las color. distancias, salvo el, con, con distancias, obviamente, porque no se puede sí. reproducir exactamente todos los colores del fílmico. Es un método sustractivo el del fílmico, versus el método digo, de la pantalla. Pero la idea era saturar determinados colores en las primeras versiones de, de ACES, eh, entonces tenía, tenía sus bemoles trabajar en ese ACES que era 0.7. O sea, estaba claro, claro que no era un release, era cero. La versión no, no, no, cero está... todavía no es release. Por nomenclatura era beta, sí. Y eso fue por mi, mi propia cuenta, de una, de, de investig investigando, y lo descubrí justamente en, en Baselight. Porque yo tengo entendido que Ace se desarrolló bajo Baselight, ¿no? No, que, que el, el, el software de, no sé si de pruebas o cómo llamarlo, fue Baselight, ¿no? Y sí, pero igual Baselight tiene su propio administrador de color, TrueLight, que tiene un montón de años, ¿no? Pero bueno, lo que, lo que sí entiendo es que vos empezaste a entender de estas terminologías gracias a encontrarte con Baselight en Internet y empezar a darte cuenta de que había un mundo para explorar acerca de los términos del color y, y que light era una manera muy clara de, de entender ese mundo, ¿no? gracias a los, todos los videos online que, que hace la empresa. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahí fue cuando me di cuenta que ahí estaba... No, no, no, no voy a, a, a dogmatizar nada, ¿no? Pero donde estaba la, la chicha, ¿no? Donde estaba la chicha porque yo veía que los resultados tanto en velocidad como en calidad me cambiaron, pero de una forma fulgurante. O sea, fue tremendo el, el cambio de, de, de calidad y acabado que tenía mi trabajo, ¿no? A la que empecé a trabajar administra con, con administrando, administrando el color, ¿no? Claro, pero, pero, y, pero yo claro. igual te conocí en su momento y manejabas Risol. Uh -huh. ¿no? y, y en Risol mismo, ya, ya habías empezado a, a tocar ACES, ¿o no? Sí, sí. Eh, mira, yo no soy un tipo que me, ni me gusta ponerme ni seniors, ni juniors, ni ponerme medallas de ningún tipo, pero sí que es cierto que en ese momento que estábamos en Argentina, pues, eh, pues yo creo que tanto como tú como yo fuimos de los pioneros que empezamos a, a trastear, a experimentar y a investigar con, con la administración de color basada en ACES en Resolve, ¿no? O sea... Sí, sí, eh, sí, sí, sí yo, yo, yo recuerdo de colegas que me digan, no, eh, ACES no está terminado, ACES no funciona, ACES anda mal, ¿no? Cosas rarísimas eh, sí. de, de puro prejuicio, sí. ¿no? De, de no investigar lo suficiente y comprender... Falta que, que Cambiar el Working Space y trabajar en CCT, por ejemplo, o en CC, implica que determinadas funciones matemáticas reaccionen diferente ¿no? en relación a la percepción. ¿no? Porque vos haces lift Gamma Gain en, en Gamma 2.4 y tenés una correlación con la luminancia que va emitiendo el monitor de acuerdo a, a los cambios que hagas en los trackballs. ¿no? Entonces, sí. el, el, el escalado de Gain, por ejemplo, es directamente proporcional al movimiento de tu mano y eso te da una, una sensación orgánica ¿no? de comunicación con el software y con la imagen. Pero claro, cuando vos tocas Gain en Aces, no hace lo mismo ya. Funciona no sí diferente porque el Working Space, en vez de ser Gamma code exponencial, es logarítmico. Y claro, hay muchos coloristas que trabajaron en la época del intermedio digital, ¿no? en la fase del Digital Intermediate, donde había negativo y intermedios analógicos, se escaneaba la película, el intermedio era digital, y trabajaban con el formato cineón como Working Space. Entonces, uh -huh. los que corrigieron color en esa época, se dieron cuenta que lift Gamma y Gain no funcionaban eh, como antes y que había que buscar otras funciones. Que yo recuerdo que vos me las enseñaste a mí, gracias a que viste también eh, un montón, montones de videos de, de Filmlight. No, más ¿Cuántas extraño? cosas te habría enseñado a ti, Eddie? ¿Cuántas sí, cosas? Sí, ¿cómo que haría? no? no yo, yo lo admito, digamos. El... El, hay, hay una confusión a veces, a veces alrededor de las terminologías. ¿no? Si vos a la suma, que matemáticamente es sumar, le decís offset, ¿no? desplazamiento, vos crees que el control lo que hace es siempre desplazar el rango dinámico hacia arriba y hacia abajo, tanto el blanco como el negro. Ajá. Pero si vos cambias el working space y no es más gamma encoded, mm -hmm. no hace más offset la función de offset. No, ¿no? Pues... Entonces, offset te sirve como printer light. Totalmente. Y eso es lo que, lo que le rompe la cabeza a muchos usuarios, diciendo, pero en este software se llama offset, pero las printer light manejan offset. Entonces, ¿por qué ahora estoy corrigiendo color con offset? ¿Y por qué no se mueve más el negro como se mueve antes, sino que parece game, no Entonces, todo eso, todo eso te lleva indefectiblemente a a tratar de entender la matemática intrínseca del corrector de color y cuando empezás a entenderla o vislumbrar más o menos por qué ¿no? está sucediendo un cambio, creo que, que el colorista se implica de otra manera ¿no? en, en, el, en el trabajo. Y no sé Totalmente. si es lo que te pasó a vos cuando empezaste a, a, a hacerte preguntas. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿No? Sí, sí. yo eh, intenté de alguna, fórmula, de alguna forma perdón, trasladar eh, cómo lo hacían en Baselight a Resolve. Mm. Y yo me daba cuenta de que en Baselight ¿no? yo, yo, to, yo, to, yo tocaba eh, Exposición, que es el equivalente en Offset, eh, en Resolve, ¿no? Exposure. Claro. ¿no? Claro. Y yo veía que el, el, el forma de onda se movía de la, de, de la misma forma. ¿no? Intenté hay, para ser claros, hay un operador, estas trackwalls, eh, que tiene el Baselight, en realidad tiene tres, tiene tres modelos, tres modos, ¿no? Uno es el Video Grade, con Live Come gain Game tradicional, y el otro es el eh, Film Grade, ¿no? Donde está el, par el parámetro Exposure, que sería Offset y dentro de Resolve. Digamos que el correlato es la pestaña Log, que está pre más preparada con sus de defectos, porque la verdad que no, no anda muy bien esa interfaz, eh, no. Para espacios logos como hace CCT. Eh, entonces, bueno, lo que, lo que fuiste haciendo es tratar de, de, de plagiar de alguna manera los controles que encontrabas en, en Filmline que, que eran coherentes dentro del resolve. Seguí contando Exacto. un poquito más. Eh, luego luego me, me di cuenta que, que el. el gamma no me funcionaban bien, no, no era el, el, el, el, el, el, el mi, mi esperado, ¿no? Y entonces yo el control gamma lo, lo, lo migré o lo, lo, lo, lo o lo traducí a un contrast pivot, de alguna forma, ¿no? Que claro. si bien no equivalía, me ayudaba a pivotear, ¿no? La, la, la parte de, del medio y llevarla a un lugar que me interesara más o menos, ¿no? Si Hacia una, una clave más baja o una clave más alta, ¿no? Y bueno, y en base a esas experimentaciones, le vas buscando el truco, le vas buscando el truco, luego ya, una vez, a, alguien como tú te explica la interna matemática de lo que ocurre, ya se, viene mucha más claridad, pero todo fue mucha experimentación en aquel momento, porque yo no entendí de matemáticas, no sabía lo que estaba haciendo el software como tal, y, y fue todo mucha experimentación. Y, claro. y, y a base de cabeza dura pues bueno, yo, yo me tiré al vacío de lleno. Eh, con, tengo muchos colegas que, que a día de hoy hay cosas que ni se atreven, que no se atreven, que se sienten más seguros en su zona de confort de display refer, ¿no? Con su claro. Live Gamma Game, eh, Y yo me lancé de primero porque ya te digo, digo, esto yo lo tengo que dominar totalmente porque es que los, los resultados son ferozmente mejor. Vale. Es que, a ver, es como la diferencia entre manejar unidades que se refieren a video, ¿no? a, a la imagen ya transformada, a vídeo pues, uh -huh. pues, En Argentina decimos video, en España vídeo Así que vale, vale las dos pronunciaciones. Y, y por otro lado tenemos controles que son eh, fotográficos, digamos unidades fotográficas, ¿no? Entonces, cuando vos trabajás con unidades fotográficas en el Scene Referred, tenés la ventaja de que estás alterando la fotografía y eso da un, se refleja, digamos, en, en la pantalla. Pero si vos cambias la pantalla, se vuelve a acomodar eh, esa, esa corrección de color a, a un nuevo display, lo cual te da una ventaja increíble a la hora de hacer múltiples entregas. ¿no? Exactamente. Exactamente. Así que... Entonces, digamos que inspirado en, en controles que vos veías en Baselight, fuiste mejor colorista de Resolve. No sí. sé si, paradójicamente, no sé si viste, las últimas versiones beta de, de Resolve proponen un plagio liso y llano a eh, ingenierías color que tiene Baselight hace mucho tiempo, ¿no? Por, y, y además que es un poco indignante cuando vos ves que, que el eGamut... ¿No? El, sí. el gamut extendido con el que trabajó Baselight hace muchísimo tiempo, que no es AP1, es un, es un gamut diferente, que no sí. tiene los problemas del auto ap 1 ¿no? no. justamente, no. y que no es tan grande como el AP0, lo cual es un término medio para negociar interesante, sí. es un working space que tienen hace muchísimo tiempo y se llama iGamut. E ¿Cómo se llama en DaVinci? DaVinci Gamut ¿Se lo apropiaron? Directamente le pusieron la palabra Da Vinci. O sea, es, sí. es, es muy descarado. Y también, también hay conceptos es. que existen en, en, en Baseline, como la DRT. ¿No? Entonces, Display sí es Rendering es Transform. Eso es tremendo. Aparece el término... Display Re Rendering Transform. Además, sí. hay, hay, hay, hay un ter una tercera una tercer modalidad de corrección de color que está... Tenemos el Video Grade y el Film Grade para espacios logarítmicos. Después está el Base Grade. ¿No? Y el base grade, lo interesante es que tiene otro, otro dominio, digamos, eh, de la imagen, trabaja eh, con unidades directamente físicas, ¿no? ni siquiera sensitométricas, ¿no? el CCT sería como trabajar en sensitométrica, esto ya es linearidad pura, y te da unos controles increíbles y, y las bolitas se expanden en cantidad. ¿no? Un poco en el mística, ¿no? si se ve acá el plano general, acá tenemos el mística, tiene... Eh, más controles, tiene hasta cinco bolitas en, en, en algunos momentos. Y bueno, el, el Baselight tiene diferentes operadores y tiene eh, controles de oscuros, controles de sombras, controles del medios Y aparece una, un control que está directamente asociado a la interfaz de Baselight. O sea que lo que vos hacías manualmente, ahora de manera frontal lo hace... Eh, Blackmagic con este, con este nuevo beta, ¿no? Eh, sí. Que bueno, a ver, los usuarios lo agradecerán mucho, pero uno que, que, que trabaja en la industria también del desarrollo de software es, es bastante desleal, es como un, una puñalada por la espalda, lo siento yo. No sé vos qué opinás. Eh, a mí me hace gracia, <risa> a mí me hace gracia, me, me genera un poco de chiste, yo creo que al desarrollador que se rompió los cuernos ideando todo eso, no le tiene que hacer tanta gracia, ¿no? Eh, me hace gracia desde, desde, desde la ironía, digamos, ¿no? Eh, en cualquier caso, yo soy investigador, ¿no? Yo he estado trasteando, trasteando, y yo creo que a Blackmagic aún le queda mucho trabajo por hacer. Sí, no, no. A ver, la, la ventaja... Porque, a ver, están imitando cosas que tienen años ya. Y, sí. y, y seguramente que Baselight este, tiene un, un, un, un plan de desarrollo muy diferente a, a imitarse a sí mismo, ¿no? Exactamente. O sea, y bueno, el otra cosa cosas. también que si te imitan, por algo será, ¿no? Eso Pero también sí. es algo bueno, ¿no? O sea, sí, sí. si te imitan, es que eres el referente en algo, ¿no? Así que. Claro, yo los, los voy a invitar a todos a, a, a, que, a que visiten la página de, de Baselight y, y que vean videos... Eh, introductorios acerca del funcionamiento elemental de la interfaz que hizo Raúl eh, y están en castellano, así que van a poder eh, comenzar a utilizar el, la versión de estudiante de Baselight, ¿no? el Baselight Student, y lo interesante es que, bueno, que van a tener eh, un pantallazo general para, para animarse a una nueva interfaz, ¿no? Porque siempre las nuevas interfaces lo que tienen es ese vértigo que da, ¿no? Todos los controles cambian de lugar, la lógica de la interfaz es distinta, tenés eh, nuevos controles que están buenísimos, pero todavía no entendés para qué son y cómo claro. usarlos, así que van a tener en, en, en esos, en esos vídeos que, que hizo Raúl para, para la compañía eh, una excelente introducción para, para animarse a a dar los primeros pasitos ¿no? uh -huh. eh, en Baselight. Que el, y aparte, Baselight tiene, tiene algunas cosas muy interesantes de resolución de flujo de trabajo que seguramente querrás implementar cuando, apenas puedas, ¿no? pero por ahora, por lo que contaste... Sí. en cuanto pueda. Sí, Amer, yo el flujo óptimo que veo cuando tienes un, un, un pipeline basado en, en sistemas de FimLight, ¿no? o puede ser Daylight, de Baselight, y, y otras compañías, como eh, Avid, ¿no? que tienen el Media Composer, y, y Nuke, pues, pues eh, hacer un, un pipeline de color brutal, ¿no? basado en, en, bel, en BLGs, ¿no? En, en beta link grades. Es un archivo que te lleva absolutamente todo y ahí sí, al, al, al, al, al director de fotografía, al DIT, chicos, volveos locos, disfrutad del set, porque luego es totalmente reversible, se puede hacer, se puede deshacer, yo puedo jugar con esa capa, borrarla, darle un blend para que se use solo la mitad de ese ataque que ha hecho, que ha generado esa capa. No, es totalmente infinito, versátil, ganas tiempo. Y en Compo es increíble lo que puedes hacer, los intercambios que puedes hacer. De combo, hablamos un poquito ya con con Manel y Placencia acerca de eso porque ella justo trabaja en Televisa muy a la par sí. con con equipos de efectos visuales. Bueno, Raúl, aprovechemos para hablar un poco también de, de experiencias que, que tuviste hace poco que no son eh, de long-conforming ¿no? y, y de adentrarte más en ese, en ese mundo de los efectos visuales, de hacer color para otro tipo de piezas. Ajá. Bueno, yo todo, todo el año, en los últimos casi dos años, el año y pico pasado, estuve trabajando eh, en una se llama La Posta, VFX, eh, a, lo, a todo el equipo de aquí les mando un beso, porque los amo. A Pablo, a Fede, a todos, les mando un beso muy grande. Eh, y ahí hacíamos public, unas publis muy chulas, que de hecho tú eres eh, socio fundador de La Posta, Edi, ¿eh? si no me sí, equivoco. Sí. sí, sí, sí. Yo no soy fu socio fundador, soy el fundador, <risa> propiamente no. dicho, de La Posta. Y, y obviamente, al poquísimo tiempo, me asocié con, con Pablo Tufaro, el CEO actual, que le mandamos un gran saludo. También, y que es un excelente animador y con él nos aventuramos a tener una empresa de efectos visuales en aquel momento. Pero bueno, el reportaje es a, es a vos. Seguí contando un poco. este Bueno, eh, y, y estuve trabajando con ellos los últimos dos años y hacíamos public muy chulas, eh, bastante, bastante, no, public high-end, en la que la intervención de, del equipo de, de efectos visuales es, pues, era el, el 80% del trabajo del plano prácticamente, ¿no? Que lo hacían todos ellos. Y por suerte yo los, lo, los conocí en Argentina, eh, me los presentaste tú de hecho, ¿no? Y luego me, me, me, me, me moví a México, a, la, a las oficinas suyas de México, para, para arrancar con el, el nuevo proyecto que ya lo tenían eh, funcionando, pero con mi, con mi incorporación, pues bueno, se buscaba eso, ¿no? Eh, dar unos servicios de, de la más altísima calidad, ¿no? Y ahí, por suerte, con, con Fede Quirós, que es un supervisor increíble, además un, un, una persona increíble también. Un crack. Un crack. Un crack. Eh, ya tenía bajo control totalmente un flujo de trabajo en ACES, porque en la posta trabajábamos con Resolve, yo hacía el color en Resolve, y ya tenía atadito, atadito un flujo en ACES basado en XRs, y la verdad que no me puedo poner ningún tipo de medalla en, ningún, en ninguna implementación, digamos, ¿no? Porque... Era, era, nada, optimizar un poco las cuatro cosas que quedaban aquello de colgando, pero fue todo muy, muy fluido y la verdad que lo pasamos muy, muy, muy bien. Yo tengo un recuerdo fascinante de tanto de México como de la posta y de, y de su gente, ¿no? Luego mmm, vino la, la maldita pandemia esta, ¿no? Nos sí, metió los planes de todo el mundo, por lo menos. Claro, exactamente, exactamente. Eh, estábamos bastante, bastante parados, por desgracia para mí para, y para todo el equipo, ¿no? Claro. Y, y, y nada, me, me, me salió mediante Francisco Monge, que también le mando un fuerte abrazo desde aquí, gran amigo. Eh, me, me hizo... Me puso en contacto con el director de fotografía de la serie de trenas. Y, y nada, me hicieron una, una propuesta para venir a, a hacer la serie aquí a Yo a estamos Madrid. viendo eh, abajo de mi imagen, digamos, eh, tu demo reel, que es impresionante, que tiene una variedad de, de géneros eh, muy, muy, muy interesante, donde vemos, no sé, secuencias de acción y efectos visuales de alto nivel, mezclado con comedia, mezclado con con drama, y con televisivo. Un poquito de todo. Un poquito de todo video clip? Se nota que hay videoclip ahí. Eh, bueno, ahí tenemos acciones de, de, de todos los colores, digamos. Totalmente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sentís pasándote de un género a otro? ¿Tenés preferencia por algún género, o te interesa explorar en todos? Acá veo videoclip, por ejemplo. Mira, a mí, eh, por gustarme, me gusta el drama y el thriller, ¿no? Me gusta la oscuridad, llamémoslo así, ¿no? Pero también soy muy flexible a la hora de, de hacer comedia, ¿no? Porque también me gusta... A mí, con que la fotografía esté bonita y el arte esté bonito, no, no, no, no, sí que tengo mis preferencias, como digo, ¿no? Al principio me gustan más los mundillos oscuros, ¿no? Así de... Luke's David Fincher, ¿no? Eh, esas serían mis, mis preferencias reales. Y en el tipo de contenidos sí que es cierto que soy... Me gusta más eh, o disfruto más eh, el, los formatos long-conform, ¿no? Claro. Porque las series, el cine... Sí, sí. En el long-conform te, te permite el relato, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, en parece. una bully no, no hay tanto tiempo para, para definir un relato a través del color, y, y bueno, justamente los conocimientos de, de edición que vos tuviste seguramente te han servido también para, para conceptualizar ¿no? esa línea de tiempo y tratar de contar algo a través del color. Totalmente. Algo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando vos ves, qué sé yo, eh, un ejercicio tutorial de alguien online donde habla de, bueno, que la corrección de color parece limitarse a a cambiarle el color caprichosamente de la escena y, claro. y después pinchar la piel para que no parezca un marciano, ¿no? ya lo vengo diciendo varias veces en las entrevistas, y, y recuperar el color de la piel de alguna manera, ¿no? Y sí. y, y colorado le ponemos una viñeta y ya está, y el, el se botón se de deliver. delivery. Sí. Eh, pero, pero eso poco tiene que ver con, con, con el trabajo de un colorista, donde primero la continuidad, obviamente, y la estilización está en función del relato, ¿no? No es que es una estilización caprichosa que vos la haces porque queda lindo solamente, ¿no? Totalmente, exactamente. ¿Y, y cómo lo encarás eso? ¿Cómo, cómo pensás tu timeline? Eh, bueno, yo te digo, como... A la que tengo yo, mi, mi, mi conformado, hago una revisión completa, completa, completa, completa, y mi segundo, mi segundo pase es un, una clasificación, de, de, no una calificación, una clasificación del, del, del, del material, de todos los eventos que tengo en mi timeline. ¿no? Eh, los, hago, hago grupos por escena, por ejemplo. Claro, con, con todas las diferencias, que, que, ¿cómo sería hacer? Vos tenés ya tu método, por lo visto, que sí. lo puedes aplicar tanto en un Resolve, porque el Resolve... A ver... ¿A vos te gusta, te gusta el y Se nota que te gusta. Pero el Resolve, ¿qué, qué parte de tu corazón ocupa? <risa> no, es un, es un grandísimo sistema. Yo me siento muy cómodo trabajando en Resolve. O sea, no tengo ningún... O sea, puedo conducir el Resolve con los ojos cerrados. Así de, de, así de claro, ¿no? O sea, lo tengo bajo control total. Para mí es una herramienta muy, muy, muy potente. Muy divertido, porque además es muy, tiene una interfaz muy sencilla que yo creo que con un poquito de empeño la interfaz la conoces muy rápido. Eso no significa que te convierta en colorista, conocer una interfaz, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, pero creo que es muy accesible y tiene muchas opciones a la hora de todo esto que digo, ¿no? a la hora de clasificar escenas y tal. Al ser, al ser un editor no lineal, yo ese trabajo lo haría desde el timeline del NLE, desde la pestaña Edit, no lo haría desde Color, porque tengo un panorama Creo que más amplio puedo hacer zumear y meterme más, más rápido en rangos eh, directos, ¿no? Que hacerlo basarme en, en thumbnails, ¿no? De, de, de la interfaz de, de la página de color, ¿no? Entonces, yo, por supuesto. Haría... ¿Y ahí utilizabas grupos o cómo trabajabas? ¿En ¿Eh, perdón? En vez de, en, ¿Y ahí cómo hacías? ¿Utilizabas grupos para organizar escenas o usabas un nodal fijo? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la estrategia en general? Sí. Yo primero hago un, un código de color que creo conveniente por escena. Y cuando tengo todo en mi timeline, hago grupos por código de color que normalmente refieren a las escenas. Claro. La escena naranja yo creo que se, sé que es el atardecer. Claro. Eh, la escena verde yo sé que es el, el, el día en el, en el campo, en el parque, digamos, verde. no Yo me hago mi... Mi, mi interna, Y luego todo eso lo, lo agrupo por, por, por, por, por escenas, ¿no? Entonces sí, yo tengo un, desde hace mucho tiempo que ha ido, ha ido mutando, ¿no? En el caso de Resolve, tengo un, un, un iba a decir un stack, tengo un, un, un, un, ah, la... un node tree fijo, eh, tanto para <coughs> per clip, eh, per, per, per, por escena y también algunas cositas en el timeline, ¿no? Que me hace darle el, el último, el, el, el, el un todo, ¿no? A, a todo, como si fuera una pirámide invertida, ¿no? Claro. clip Escena eh, y, y timeline eh, general, ¿no? Claro. Eh, Entonces, sí, hago... Lo bueno de tener... En, en Baselight también uso un, un stack fijo, pero en Baselight es mucho más flexible que en Resolve. El, el, el, el, el, el, el, el, se justifica todavía más el tener un, un orden fijo y estructurado que, que en Resolve, ¿no? Este, primero hago mi, mi, mi, mi, mi balance de, de, de, de toda la... De, per clip, digamos, que tenga la continuidad. Eh, y cuando tengo he hecho eso, pues sí, ya empiezo a atacar un poquito por por escena, ¿no? A darle una... una, un, una característica, ¿no? un estilo, un look a a esa escena. Tal cual. Y digamos, la, la propagación de, de color veo que es una característica muy evolucionada en Baseline, ¿no? La, la manera de poder elegir eh, muchísimos eventos de color y, y, y manipularlos a la vez, ¿no? Eso, sí. eso es algo bien distintivo que uh -huh. te, te da una velocidad de trabajo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y un orden visual también, ¿no? Un, un, un, un... Si bien yo mi, mi nodal de Resolve, el mío el mío propio, yo ya me las ingenié para que ninguna parte de la interfaz nunca me lo tape o me lo cubra, siempre tenerlo a disposición, ¿no? Para ver, para que te ayude visualmente a saber dónde estás, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y en, en, en Resolve, en este caso, eh, hay una opción que se llama Ripple... Note o algo así, ¿no? Que es, no change, sí. Exactamente. Que eso, si no tiene coincidencia nodal, no tiene equivalencia, no existe, no se puede hacer. En Resolve es importantísimo también tener la estructura, porque, por ejemplo, viene el DOP, la escena está muy bonita, pero sube en medio stop. ¿Cómo hacemos? Me hago el grupo, tengo que ir a un grupo, no, Bueno, yo tengo un nodo reservado para eso. se lo hago claro. a, a, a, a, Y si todo está matching perfecto, pues tiene que funcionar ese medio stop para toda la escena que pida ese medio stop, ¿no? Bueno. O sea, que métodos... Yo en eso sí que soy muy obse. Siempre estoy buscando el método de cómo hacerlo igual de bien, pero más rápido. O sea, cómo hacerlo más rápido y más rápido posible, ¿no? Cómo ganar tiempo. Tiempo es dinero, calidad de vida... Porque a todos eh. nos gusta estar en nuestra casa, tranquilos. Así que no, no todo es trabajo, ¿no? Pero para. sí, en eso sí que dedico mucho tiempo a la investigación de cómo poder optimizar toda, todo, todas las operaciones. Contra menos clics haga al día, más contento estoy. Claro, tal cual, tal cual. Me imagino que, que trabajar con, con diferentes aplicaciones te abre más, mayor posibilidad de, de, de, de trabajo y también el ingreso a otros tipos de mercados, ¿no? Porque Light se utiliza muchísimo en, en casas muy grandes. De, de, de, de color, porque bueno, es una aplicación muchísimo más costosa que, sí. que, que el Resolve y para amortizar eso tenés que tener un volumen de trabajo importante, ¿no? Entonces, cuando ya sabes utilizar Baselight, lo bueno es que puedes optar por, por, por ese tipo de puesto de trabajo. Obviamente que tenés que ser un buen colorista y todo, pero, pero bueno, es, es lo interesante de... de, de de hacerse de un conocimiento de, de, de cualquier software, ¿no? De, de, de abrir, eh, abrirse uno a diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales. Tengo una pregunta, Raúl. ¿Vos, vos trabajás en remoto? ¿He, ¿He trabajado en remoto? Sí, muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí muchísimo. ¿Con, ¿con qué? Eh, con Resolve y con Baselight no tanto, porque a, por suerte eh, tenemos aquí unos controles muy, muy, muy exhaustivos, nos hacen pruebas eh, PCR todas las semanas y nos podemos venir a sala, que lo prefiero, pero sí he trabajado mucho en remoto. Eh, mira, con la posta trabajábamos mucho. Eh, me, yo estaba en México y venían clientes a la, a la sala de Buenos Aires. Y claro. allí eh, trabajábamos en, en remoto con, con Resolve. Claro. Tiene algunas limitantes, eh, tanto a nivel software como a nivel físico ¿no? eh, que, que, lo lindo que es personalmente oye, qué opinas sí. eh, ¿cómo, cómo lo estarás viendo desde dónde lo estarás viendo ¿no? en este caso, por suerte, teníamos matching de pantallas, estaba las dos el mismo modelo misma calibración, todo y era bastante, bastante fiable ¿no? ese, ese proceso de color remoto, pero bueno muchas veces se complica, ¿no? porque sí, sí. el vector de fotografía a lo mejor en su cara tiene un MacBook y claro, un sí. MacBook, ya para empezar, la pantalla 7.9 es una pantalla P3, ya no lo va no, a ver bueno, igual que... ¿eh? Yo te digo que los, los MacBook, eh, yo, yo estuve haciendo supervisiones de post y la diferencia con el, con el MacBook era, era aceptable para hacer un review, digamos, no, no está mal, uh -huh. para en las épocas de COVID, digamos, me parece sí, que es sí, una no, sí, sí. no, excelente alternativa. La pantalla que tiene. Pero ya estamos viendo, la, ya no estamos evaluando lo mismo, ¿no? O sea, el sí. matiz, el micropigmento rojo del cachete, tú en el P3 no lo vas a ver tan, tan, tan saturado como lo voy a ver yo en el, en el 709, ¿no? Y ahí vamos a ver va a discordancias, ¿no? Aquello de... Sí, sí. No, dar un poquito más de color de cara. No, oye, tío, yo lo estoy viendo ya bien. No, no, lo, no, no quiero que emita la piel, <risa> ¿sabes? Claro, claro, parece que emite luz, claro. Sí, Raúl, eh, ¿qué pensás del rol de asistente de edición? ¿Alguna vez trabajaste... Eh, asistente de color, perdón. ¿Alguna vez trabajaste con asistentes de color? Con gente dedicada, digamos, al conformado, a la primera continuidad. Sí, sí, sí, sí, sí, que, sí que he trabajado. Eh, mira, yo, tengo, yo creo que, como todos los oficios, porque yo lo considero un oficio, porque esto te haces con el tiempo, me parece algo muy interesante, más que para la comodidad del propio... Estoy hablando de que no tienes un volumen de trabajo, que, que necesitas un, un, un asistente sí o sí, ¿no? Hay, hay situaciones que no puedes hacértelo todo tú, todo tú no esto que yo que pierda tiempo cada episodio de una hora en clasificarme el material y tal y no sé qué ya empieza raúl con sus paridas hay veces que no da o sea por temas de deadline no da Entonces, es claro. fantástico tener a alguien que te dé una mano en esas tareas no que te haga conforme que te llegue eh, que, te, que te ponga en el timeline eh, los efectos visuales cuando cuando cuando llegan ¿no? porque hay veces que tenemos que esperar, hay veces que no, viceversa, hay cambios, etcétera. Eh, pero yo, en mi caso personal, soy un tipo que no se le caen los anillos. O sea, si para una película, por ejemplo, la verdad que yo, en mi caso, no necesito asistente. Para una serie con mucho volumen o, o para hacer dos series en paralelo, es fantástico y además, además le está dando una oportunidad profesional a otra persona que, si tiene aspiraciones eh, de, de, de convertirse en colorista, no hay mejor forma, ¿no? De, de, o sea, vos, de... vos a ver, ¿alguna vez tuviste interacciones con, con, con principiantes y, y crees en la, en la formación discipular? Eh, como te he dicho antes, creo, es que es muy delicado, ¿no? Porque eh, hay, hay dos caminos, ¿no? Este, este tío tiene 10 años de experiencia, este tío tiene que saber mucho, ¿no? Y cuando hay veces que te das cuenta, digo, este día lleva 10 años haciéndolo mal. ¿no? O sea que es medio delicado, ¿no? O sea, es medio Esa delicado. Es obviamente. No, pero, o sea, pero me refiero a vos ya del otro lado, imagínate. ¿no? Que, que vos puedas tener un discípulo, ¿no? Sí. Bueno. A, mí, a, a mí me gusta. Yo, soy, yo creo y espero ser eh, generoso con la gente que me he cruzado por el camino, ¿no? Y yo creo que es, es, es lindo, ¿no? Es lindo poder formar a alguien y que esa persona ¿no? luego replique ¿no? y se la lleva a su campo, ¿no? pero que luego replique unos métodos que tú le has enseñado y creo que es la mejor forma como digo de hacer oficio, ¿no? de estar claro. con, con, con, con alguien a lo, a lo que tú aspiras. Claro, es que el cine tiene eso, tiene, tiene una tradición disimular muy fuerte, pero bueno, sí. ahora somos son tantas las personas que están trabajando en, en diferentes mercados audiovisuales que, que, que hay una parte en que ya no... no no se puede sostener eso a gran uh -huh. escala. Entonces eh, aparecen los cursos, aparecen las escuelas. ¿Qué le recomendarías vos entonces a alguien que está adentrándose en, en, en, en este mundo del cine y que quiere empezar a formarse en algún oficio, en alguna especialización? Voy a ser muy escueto, tío, que estudie contigo. <risas> Porque bueno, gracias. No, no quiero caer en los topicazos, no quiero caer en los tópicos, ¿no? en el cliché de... Oh, haz esto, haz lo otro. Primero, necesitas pasión, ¿no? te tiene que fascinar esto. Claro. Eso, eso depende de ti, eso no te Creo lo va a enseñar Te va a llevar un pedazo de tu vida esto, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y también saber que, al igual que todos, vas a ser un eterno estudiante, porque así va a ser, porque la tecnología no espera. Claro. Iba a ir, iba a ir, iba a ir, iba a ir, y en el 2050. Yo no me la paso después. estudiando, Raúl. Estoy todo el tiempo sí, sí. estudiando. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Tu trabajo como divulgador y como docente es, es eh, ahora diferente al mío, ¿no? Antes tú ahora tienes como un, un mejor espacio para dedicarle a eso. Yo me la paso estudiando, pero hay veces que no me dan ya las horas del día, digamos, ¿no? Claro, claro. Yo me dedico full time. Exactamente, exactamente, exactamente. Este, y bueno, yo lo que, lo que les diría a, a, la, a la gente que quiere dedicarse a esto, sobre todo que tengan pasión, que tengan paciencia, que escuchen y que miren. O sea, que no... Hay que hacer un ejercicio de honestidad con uno mismo, en, como te he dicho antes, ¿no? Es tocar las bolitas de un Resolve, bajártelo porque es gratis, y ah, yo soy colorista, soy editor, colorista, vi videofotógrafo, soy, buah, soy, la, soy, soy la polla. Voy a cambiar esto. Pero... Y eso no, no, no, es el... no es del todo cierto. o sea Conocer claro. una... Yo sé manejar el hacer effects. No me hacen compositor ni diseñador de, de motion graphics, porque no lo soy. Tengo nociones, pero no lo soy. Pero yo recomiendo siempre ser honesto con uno mismo no y decir hostia tío, ahora creo que tengo unos skills como para siempre hay que tienes a la pileta, ¿eh? o sea, si viene una oferta de trabajo, para adelante, como un campeón, ¿eh? hay que tirarse para adelante, sí, sí. pero no olvidar, no olvidar la humildad, no olvidar la humildad, ¿no? Claro, eh, yo tío. veo títulos a es que sí. se pone la gente en, sí, en, en, en es redes que... sociales que dicen, pues te tienes un crack, tío, te este tío, lo quiero en mi equipo, lo quiero, lo quiero, pero ya, sí, sabes sí, hacer sí, sí, no, claro. de todo. De... Gente que se autodenomina eh, científico de color y... Y, y que vos decís, pero ¿qué es? Fairchild, ¿viste? La gente que hace papers en universidades. No. Entonces, eh, confunden los términos, confunden a la gente. ¿no? Es delicado Es, delicado. es, es, es, complicado, es complicado encontrar eh, información eh, que sea válida también para para el que está estudiando y, y que sea una manera, no sé, un, un, un organismo inspirador, digamos, el, el programa de estudio, ¿no? Una, un, un buen, una buena guía, donde después, una vez que terminas un curso, después te, te encontrás con la pantalla del medio, ¿no? Ahí tenés tres pantallas, o claro. cuatro tenés vos. La del, claro. la, vale. la, la del medio es la que vale. La del medio es la que manda. Entonces, siempre vas a tener la tu oportunidad de... De, de, de crear y, y todos los métodos que hayas aplicado no se van a notar en el resultado final, en el, te, en el sentido de que, mirá, usó, usó tal técnica, usó tal método. Es algo que uh -huh. sea muy evidente, ¿no? Y que un de recurso crear. se transforme en un recurro, ¿no? Claro. Donde vos decís total. esto ya no es un recurso, ya esto es un, un plagio total de, de este, estilizaciones forzadas, ¿no? Así que, bueno. Eh, respecto a los salarios, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están cotizando los coloristas en, en, en los países donde vos trabajaste? ¿En Argentina, en México, en, en España? Más o menos, tener una idea de escalas salariales. Eh, mira, yo en España llevo apenas, apenas cuatro meses, creo ya, ¿no? desde septiembre. Eh, y la verdad que estoy desconectado 10 años eh, del, del mercado español. Eh, y no tengo una referencia muy clara, pero yo creo que un, una persona con trayectoria, con experiencia, eh, en el caso de ser empleado, ¿no? yo creo que puede aplicar algo así como entre 2500 y un poquito más. ¿no? yo creo de que... ¿no? un colorista experimentado, me imagino. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y, y, color... eh... ¿Y alguien que está iniciándose, por ejemplo, un asistente, alguien que está muy, muy, muy abajo, digamos, en la escala? Eh, bueno, eh, si fuéramos como en la vieja escuela, eso tenían que pagar. <risa> no es broma, es broma, es broma. <risa> es broma. Más eh, o menos. Yo creo que, bueno, creo, tengo entendido que el sueldo mínimo en España son 900 y pico euros. Pues yo creo claro. que un poquitito más, un poquitito más para que cubra viáticos, no, para que cubra transportes y tal, creo que estaría bien, ¿no? Como para claro. un una persona involucrada, aspirante y tal, yo creo que, que, que sería por ahí el núcleo. copa estaba el mercado? ¿Estaba más abajo, más arriba, asimilar? Eh, pues, estaba similar, ¿eh? Similar. Estaba sim similar. Sí, en, en el... En el estar... No en mi caso, ¿eh? Pero en el estar contratado en una empresa era un poquito más bajo, en el, en el, en el mensual, digamos. Porque pero en el plan se ganas mucho más. Claro. Yo cuando me tocó cotizar una serie... Y me parece que me iba a los 2.500 dólares por episodio. Estaba muy bien, porque eran 12 episodios, eh, hecha cuentas, ¿no? Estaba muy bien. Uf. Pero claro, a lo mejor no enganchas un proyecto de esos así, a saber tú en cuánto tiempo, ¿no? Claro, claro. Pero sí, van, bueno. van, yo creo que van por ahí esos números. Eh. Okay, en Argentina la realidad económica es muy distinta, más sobre después de los cuatro años que tuvimos de neoliberalismo que hizo que, que los salarios se vayan abajo, a la mitad, prácticamente, en términos internacionales, ¿no? Claro. Así que, en Argentina, digamos que los salarios en pesos argentinos eh, se, se, se son difíciles de estimar, pero ¿vos recordás, más o menos, qué precio tenía un colorista que estaba empezando, en, y un colorista tipo como vos, más o menos, qué podía cobrar? Eh, uf, me he ido de valores, es que me he ido de valores. Yo te puedo decir que yo estaba cobrando mi, última, mi último recibo de sueldo, mi última nómina en Argentina fue de mil pesos, pero claro. eso es un chiste. Claro, ya porque no, ya... era, era otro dólar también en ese momento. ¿no? Claro, exactamente, o sea, no, yo no, no, ahora mismo no, no tengo... El, en, en, el aquel dólar, momento, ¿En dólares cuánto estabas, más o menos, recordás? En aquel momento eran como... Entre 1.500 dólares, por ahí me parece. Un claro. poquito más. Más, Pelín, o menos 500 más. dólares, sí. Sí, sí por, por ahí. Que... Mucho menos, me imagino. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo, yo he visto eh, recibos de sueldo de la mitad. De, claro. y, y, y un poquito menos de la mitad, de 26.000, 27.000. Claro, que, pero bueno, que esto ya te sí, digo. Hablamos ¿sabes? de trabajo en blanco, con coberturas sociales, con... Claro. Exactamente. Todas, todas las reglas, ¿no? Acciones, con eh, la, la paga doble en Navidad y ah, todo eso. Una, una, una vida más, más. Yo, yo más. sabes por qué hablo de esto, no solamente para orientar a la gente que se quiere meter en este, en este mundo, sino también para que comprendan que, que la educación es una inversión y no un gasto. Y que tener una buena formación de cinco o seis meses, con buenas prácticas, con buen equipamiento, ¿no? con el acceso al equipamiento que es muy difícil tener. Y, y con, en un entorno donde hay gente que realmente se está dedicando a esto hace muchísimo tiempo. Espero, Raúl, que, que vos des clases de instructorados de, de, instructorado, de Baselight o de. O, ya o de te lo he dicho, a ver. Donde tú me llames, yo voy. Ya te lo he dicho Buenísimo. Cuento contigo, entonces. Eh, que entiendan eso, ¿no? Que tal vez el, el, la inversión se recupera en, en, en uno o dos meses. También hay gente que es profesional de otro rubro y que de pronto se quiere especializar en, en, en otra área. Y esa persona ya está cotizando y, y, bueno, como ya está cotizando en un oficio, ya empieza ganando desde, desde ah, otro ¿no? punto. Y la verdad que, que estudiar eh, es, es invertir a futuro y, y, y hacerse de herramientas para, para trabajar, ni más ni menos. ¿no? Así que bueno, antes de comprarse un coche y transformarse en un Uber, mejor ah, estudien bien. un oficio es, que los va a bien. llevar más lejos que un coche. ¿no? Como, como con Raúl, que, que mírenlo. Empezó yéndose a Brasil y terminó <risa> en Argentina, después se fue a México y ahora está... Paradójicamente en España, y nunca se sabe a dónde va a terminar Raúl, Ojo, ojo, gorra. No, yo, yo, yo quería hacer un, un pequeño insert, ahora que estamos hablando de, de educación, y yo he hablado antes de, de la honestidad de uno mismo, ¿no? Y yo hay algo que también que veo que es algo medio problemático, que a mí no me gusta nada, y es que los docentes o los pseudo-magos científicos de estos tampoco lo sean. O sea, yo, yo, yo pido la, la honestidad y la transparencia, ¿no? A un, a un estudiante o a un aspirante, ¿no? Que, que, que sea él humilde consigo y diga, oye, yo quiero aprender más, necesito aprender más, yo no soy colorista ni a palos, no soy editor ni a palos, no soy, compos no soy compositor ni a palos. Eh, estos iluminados que, que, la verdad, que creo que hacen mucho, mucho daño. Eh, a la industria da igual, porque uno, cuando es profesional, le, le da lo mismo que diga Pepe que lo que diga Pepa. Me, me, a mí me da, me da absolutamente lo, igual lo que digan, ¿no? Pero claro. que confundas a la gente, eso creo que es grave. O sea, sí. eso no está bueno. Y confundas no al es. inocente, ¿no? A la persona inocente, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso Pero nosotros no ya es. estamos, ya estamos cascoteados, ya somos gente <risa> grande, ¿no? Sí, por aquí me entra, por aquí me sale. Igual hasta me parece gracioso, ¿no? Aquello de. Nosotros, ¿qué pasa muchas veces? Que estamos en el chat y nos cagamos de risa, ¿no? Claro. Sí, sí, este, miramos lo que dicen y, y nos reímos entre nosotros. Pero bueno, hay, hay otro desprevenido que no entiende que que, exactamente. que que de pronto le da importancia a cosas que, que, que no no vale la pena, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo. Yo sé que, que te, te pude eh, solamente localizar este día. En este día estoy haciendo tres entrevistas, así que van a ver cambiándome la camisa constantemente para que no se note mucho que estoy haciendo todo, todo, todo el tiempo. Me comí dos, tres empanadas así rapidísimo para poder estar con Raúl. Te mando un abrazo enorme, espero, por favor, que esta pandemia se termine y que afloje un poquito, para que todos podamos volver a trabajar y tener nuestras actividades sociales, y también para visitarte allá. ¿Qué te va a decir? Yo, antes, no, antes de trabajar, a Madrid. Sí, no, a la... no, no, no. Lo primero, son unas buenas vacaciones y unas buenas <risa> cervecitas con mi amigo Raúl. Buenas, bueno, querido, te quiero un montón, vos sabés que yo te quiero mucho, mucho, mucho. Eh, si la gente no se dio cuenta, somos muy amigos con Raúl. Y bueno, gracias por todo este tiempo, por participar de este ciclo de entrevistas eh, promocionales para, para mi proyecto educativo. Eh, espero a todos acá en este aula maravillosa que, que tengo lista para las clases presenciales. Y si no son presenciales, serán online, ¿no? Si sí, ya dimos cursos online con Raúl. ¿eh? Sí. Y la gente muy contenta. Totalmente. Totalmente, totalmente. Yo, yo quiero mmm, a la gente que, que está mirando eh, este, este vídeo recomendar encarecidamente esto ya fuera amistad, fuera todo, sino siendo totalmente agnóstico, eh, estudiar con Eddie. A, a los que os guste o tengáis aspiraciones, estudiar con Eddie. Y a los que seáis profesionales, estudiar con Eddie. Porque po puede ser que tengáis conceptos errados. Que tengáis que rehacer un poquito y replantear un poco las cosas, al menos para saber que lo estás haciendo bien, chicos. Bueno, gracias, gracias por el chico Raúl. Bueno, <risa> saludos a todos los televidentes. Nos vemos en una próxima entrevista y a Raúl esperemos tenerlo de invitado pronto en el Atelier 2020. Abrazo. Chao.